Nosotras eh, como grupo feminista eh, solemos eh, concentrarnos todos los primeros miércoles de mes para demostrar eh, o para visibilizar nuestro profundo rechazo hacia la violencia machista y en este caso, lógicamente, y además tratándose de una vecina eh, de nuestro valle, pues bueno, lo que hemos hecho es hacer confluir la concentración en este caso con los compañeros y las compañeras de la Asociación de Vecinos y Vecinas y del la Euskereta Aldea de Ripagaña y bueno, juntarnos aquí, pues ...lo que he dicho para demostrar nuestro profundo rechazo. Desde la asociación de vecinos, desde el primer momento que tuvimos noticia... ...pues eh, pensamos en movilizarnos y lo, pri eh, lo primero que pensamos es... Eh, ...coordinarnos con, la, con las feministas del Valle de Hues... ...porque había sido la parte de Hues... ...y bueno, eh, tenemos claro que estamos peleando por, por vivir mejor en el barrio... Y... Más allá de pelear por dotaciones y servicios, eh, hay unas reglas mínimas que, que se tienen que respetar para vivir en convivencia y en libertad. Eh, condenamos absolutamente este tipo de, de ataques contra las mujeres, cualquier tipo de violencia, y por eso siempre nos tendrán al lado. Eh, ante cualquier eh, situación que vaya contra los derechos de la mujer. Nosotras como, como Grupo Feminista del Valle lo tenemos claro, no estamos dispuestas a tolerar las agresiones ni aquí ni en ningún otro sitio y a partir de ahí lo que hacemos es un llamamiento a las vecinas a animarse y secundar todas las concentraciones que en esta ocasión la hemos hecho en Ripagaña, pero que solemos hacer todos los primeros miércoles de mes en, en Euesíbar.